Cumpimos este reportaje, María Antonieta, que estás leyendo tu teléfono celular, porque tenemos información de Último Minuto. Vamos a escuchar de inmediato. Establecemos un nuevo contacto desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores y que continúa la agenda. Del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática Brahim Gali esta vez desde acá del Palacio de Miraflores en una visita oficial que sostiene junto presidente al Presidente el ciudadano Nicolás, Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por el excelentísimo señor Brahim Gali, Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. En este nuevo encuentro impulsarán nuevas alianzas que permitan contribuir con el fortalecimiento de la autodeterminación y desarrollo pleno de ambas naciones. Elementos claves que se han discutido acá desde el Palacio de Miraflores, entre ambos mandatarios que han caracterizado las relaciones bilaterales entre ambas en naciones. Venezuela continúa fortaleciendo la diplomacia bolivariana de paz, ratificada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Además, que Venezuela ha sido una de las más de 80 naciones que reconocen la lucha del pueblo saharaui. El pasado 16 de marzo también el embajador de nuestro país en la República Saharaui entregó sus cartas credenciales ante la República Saharaui Democrática. Importante además a recordar que Venezuela reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática como estado independiente el 3 de agosto. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores a la firma. E instrumentos jurídicos de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela... ...y la República Árabe, Saharaui Democrática. Imposición de la Orden Libertadoras y Libertadores en su primera clase... ...y entrega de la réplica del sable victorioso de Carabobo. A continuación, firma instrumentos jurídicos de cooperación... ...entre la República Bolivariana de Venezuela... ...y la República Árabe, Saharaui Democrática. En este momento se disponen entonces a la firma del memorándum de, entendimiento? El memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Educación de la República Árabe Saharaui Democrática y Plan de Acción 2023-2025 del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria. Por la República Bolivariana de Venezuela, Hiroshima Vázquez, Viceministra del Poder Popular para Educación Universitaria por la República Árabe Saharaui Democrática, Fatma Mendi Zahazan, Ministra de Cooperación. En este momento, la Viceministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, Hiroshima Vázquez, y la Ministra de Cooperación, Fatma Mendi, firman entonces el memorándum de entendimiento entre ambos ministerios de ambas naciones y un plan de acción 2023 ...2025... ...promueven entonces el desarrollo... ...la cooperación entre ambos estados... ...en el campo de la educación universitaria... ...sobre la base de los principios de igualdad... ...respeto mutuo de la soberanía... ...y reciprocidad... ...además se fortalece y se moderniza... ...el sistema de formación profesional... ...de los campamentos... ...con la finalidad de alcanzar la consolidación... ...de un estado soberano... ...y se constituye además... ...en el mercado de actuación entre ambas partes... ...para la atención... ...en materia de cooperación... ...en Educación Universitaria. Vemos allí entonces a la firma entre ambas autoridades... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...y la República Árabe Saharaui Democrática. Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular... ...para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela... ...y el Ministerio de Educación, Enseñanza y Formación Profesional... ...de la República Árabe Saharaui Democrática. Por la República Bolivariana de Venezuela, ciudadana Yelixe Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación, por la República Árabe Saharaui Democrática, Fatma Mendihassan, ministra de Cooperación. En este momento vemos en las imágenes la firma del memorándum de entendimiento por parte de la Ministra del Poder Popular para la Educación, elixe Santaella, y la Ministra de Cooperación, Fatma Mehdi Hassan. Un memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación de nuestro país y el Ministerio de Educación, Enseñanza y Formación Profesional de la República Árabe Saharaui Democrática. Se promueve y se desarrolla además eh, la coordinación entre las partes las cuales comprometen en fomentar e intensificar la cooperación en materia de educación básica, así como también la educación, la formación técnica y profesional, base de los principios de igualdad mutua para la soberanía y reciprocidad. La República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática sobre la cooperación en el campo de las artes y la cultura. Por la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Por la República Árabe Saharaui Democrática, Fatma Mehdi Hassan, ministra de Cooperación. Un tercer acuerdo se firma en este momento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática... ...sobre la cooperación en el campo de las artes y la cultura. En este momento firman entonces por Venezuela el ministro del Poder Popular para la Cultura... ...Ernesto Villegas y la ministra de Cooperación, Fagma Mendi... ...para promover e intensificar la cooperación y el intercambio cultural entre ambas en naciones... ...sobre la base de los principios del respeto mutuo por la soberanía y la reciprocidad. Vemos allí entonces el acuerdo firmado entre ambas autoridades. Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo Económico de la República Árabe Saharaui Democrática. Por la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Wilmar Castro Soteldo, ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras. Por la República Árabe Saharaui Democrática, Fatma Mendi Hassan, ministro de Cooperación. Desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores se firma un cuarto memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo Económico de la República Árabe Saharaui Democrática. Por Venezuela firma el ministro Wilmar Castro Sotendo y por la República Árabe Saharaui Democrática la ministra de Cooperación, Fagma Mendi Hassan. Memorando de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática para el establecimiento de la cooperación en materia de salud. Por la República Bolivariana de Venezuela, ciudadana Magali Gutiérrez, Ministra del Poder Popular para la Salud. Por la República Árabe Saharaui Democrática, Fatma Mehdi Hassan, Ministra de Cooperación continúa la firma de memorando de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud ...de nuestro país y el Ministerio de Cooperación de la República Árabe Saharaui Democrática... ...para el establecimiento de la cooperación en materia de salud. Establecer la cooperación y fortalecimiento entre las partes en el campo de la salud pública... ...investigación y desarrollo científico y formación del personal y de especialistas en áreas de la salud... ...es el objetivo de este acuerdo firmado. ...entre el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura de la República Bolivariana de Venezuela... Y la República Árabe Sahara y democrática, periodo 2023-2025. Por la República Bolivariana de Venezuela, Juan Carlos Loyo, ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura. Por la República Árabe Saharaui Democrática, Fatma Mendi Hassan, ministra de Cooperación. Juan Carlos Loyo, ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura y la ministra de Cooperación de Fatma Mendi. Son los autorizados en este momento a firmar este programa de cooperación entre el Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura de nuestro país y de la República Árabe Saharaui Democrática para el periodo 2023-2025. La capacitación e intercambio de experiencias para el desarrollo de técnicas de acuicultura sostenible a través de la implementación de talleres formativos. ...programas de autoaprendizaje y videoconferencias que tendrán una ampliación bimensual. El es el ...entre el Ministerio de, de Poder Popular de Atención de las Aguas de la República Bolivariana de Venezuela... ...y el Ministerio de Agua y Medio Ambiente de la República Árabe, Saharaui Democrática. Por la República Bolivariana de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, Ministro del Poder Popular para la Atención de las Aguas. Por la República Árabe, Saharaui Democrática, Fatma Mehdi Hassan, Ministra de Cooperación. Con este acuerdo que se está firmando en este momento entre el ministro Rodolfo Marco Torres y la ministra de Cooperación, Mendi, se establece dentro del marco de la cooperación interinstitucional entre las partes el desarrollo de diferentes actividades y la ejecu ejecución de acciones que permitan el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el manejo de los recursos hídricos en diferentes áreas, de sea educativo, de capacitación y formación tecnológica, de capacitación y formación, entre otras, a fin de propiciar y establecer el intercambio necesario que permita Ford favorecer el desarrollo de ambos pueblos. la República pueblos. Bolivariana de Venezuela y la República Árabe Saharaui Democrática. Por la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil Pinto, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Por la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Sidati, Ministro de Relaciones Exteriores. En este momento se firma el octavo acuerdo marco de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Árabe de Saharaui Democrática por Venezuela, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mohamed Sidati por la República Árabe Saharaui Democrática, para promover e intensificar la cooperación entre las partes basadas en los principios de igualdad, respeto mutuo, reciprocidad de ventajas y la autodeterminación de los pueblos. Memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela para el establecimiento de consultas políticas. Por la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil Pinto, Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Por la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Sidati, Ministro de Relaciones Exteriores. Se firma en este momento un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Árabe, Saharaui Democrática y el Ministerio para Relaciones Exteriores de nuestro país para el establecimiento de consultas públicas, establecer un marco legal dentro de las partes para llevar a cabo con políticas bilaterales periódicas en el beneficio mutuo. Hacemos allí entonces el estrechón de manos y la firma que se realiza de este memorándum de entendimiento entre ambas naciones. Acuerdo entre la República Árabe Saharaui Democrática y la República Bolivariana de Venezuela sobre exención de requisito de visas para titulares de pasaportes diplomáticos especiales, oficiales y o de servicios. Por la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Iván Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores por la República Árabe Saharaui Democrática, Mohamed Sidati, ministro de Relaciones Exteriores. Se firma en este momento el acuerdo entre la República Árabe Saharaui Democrática y la República Bolivariana de Venezuela sobre una extensión de requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos especiales oficiales y o de servicios, una extensión de visas para titulares de pasaportes diplomáticos Así como también eh, personal que no están acreditados en el territorio podrán ingresar, transitar, permanecer y salir del territorio. Por un periodo no mayor de 90 días, esta es la firma que se realiza en este momento entre ambas naciones por parte del de canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil Pinto, y el ministro de Relaciones Exteriores de la República Árabe, Saharaui y Democrática. Y entrega del sable victorioso de Carabobo al excelentísimo señor Brahim Gali Presidente de la República Árabe, Saharaui Democrática, impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento vemos entonces la condecoración a cargo del de presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Brahim Gali, presidente de la República Árabe, Saharaui Democrática. ...así como también secretario general del Frente Polisario con la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase. Además, realiza en este momento la entrega de la réplica del sable victorioso de Carabobo y de la lealtad del general en jefe Rafael Urdaneta. del sable victorioso que hace entrega el presidente Nicolás Maduro Moros al presidente de la República Árabe de y Democrática Brahim Galí, desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, un encuentro que se realiza a esta hora vamos a escuchar parte de lo que se celebra la República Árabe de Democrática. Excelentísimo, excelentísimo hermano presidente Nicolás Maduro, distinguidos asistentes. Es un gran honor para mí y mi delegación de representación del pueblo saharaui, del gobierno saharaui, estar aquí en la tierra de la heroica y solidaria República Bolivariana de Venezuela. Esta visita de Estado que hoy finaliza, estimado hermano presidente, goza de un valor añadido al coincidir con nuestra mutua celebración del 40 aniversario de la relación diplomática entre nuestros, nuestras dos naciones. Una relación que ha venido consolidándose con el tiempo, y que ha conocido momentos especiales, pero que, permítame recordarlo hoy, permítame recordarlo hoy aquí, adquiere su cumbre más sublime con la inequívoca expresión del comandante presidente Hugo Chávez de que la causa saharaui es causa bolivariana, es causa del pueblo Venezolano. Es causa del pueblo venezolano, todas y todos los saharauis estamos profundamente orgullosos de pertenecer a tan noble y prestigiosa tradición de lucha anticolonial por la dignidad de nuestros pueblos. Por la anhelada libertad y definitiva independencia que, como en África, encuentra en la patria grande de América Latina y el Caribe, su más indeleble expresión de compromiso con los principios. Venezuela y la República Saharaui hemos sido leales a dichos principios. Otro momento histórico clave, estimado hermano presidente, es el que vivimos en estos instantes, lo que nuestros pueblos están tejiendo a partir de hoy, consolidando estas relaciones con esta fructífera visita de Estado de la que estamos altamente honrados no solo por los importantes acuerdos firmados entre nuestros gobiernos, sino, insisto, por la firmeza y el empeño mostrado por Venezuela, expresados claramente por su excelencia de intensificar la solidaridad y el apoyo a la justa causa del pueblo saharaui, una posición de principio, acorde a los valores que defiende Venezuela y, que, y coherentes con la legalidad internacional. Excelencia, para el gobierno del pueblo saharau, Venezuela es un ejemplo de lucha, de firmeza y determinación en defensa de los valores y los principios. Estamos completamente seguros de que el proyecto de emancipación y transformación que usted lidera hoy para su nación no puede atestiguar un final distinto a la victoria porque está arraigado en la voluntad de un pueblo unido y consciente que proyecta su futuro en la inspiración del prócer de la libertad y la independencia. Simón Bolívar y en el legado revolucionario de lucha y honestidad del comandante presidente Hugo Chávez Frías. A ambos quiero rendir hoy aquí un merecido tributo por su memoria y su ejemplo. El Frente Polisario, único y legítimo representante del pueblo saharaui, celebra su 50 aniversario de creación, ...más firme, más unido y más confiado que nunca en la victoria final... ...porque nada ni nadie puede anteponerse a la voluntad de un pueblo en lucha... ...cuando está plenamente determinado a ganar la batalla de la libertad. En la República Saharaui nos mantendremos abiertos a la solución pacífica, política y dialogada pero continuaremos resistiendo por todos los medios legítimos al ancronismo de los hechos consumados que pretende perturbar la ocupación militar e ilegal del Reino de Marruecos a importantes partes de nuestro territorio. Nuestra soberanía, el inalienable derecho a la autodeterminación y la independencia de nuestro pueblo, ...son innegociables. Señor Presidente, saludamos por la ocasión el rol de vanguardia... ...que desde Venezuela se libra por la paz y la justicia a favor de los pueblos de la región y el mundo. Nos dirigimos en, estas, en esta ocasión a todos nuestros aliados hermanos y amigos de todo el mundo, con un mensaje de agradecimiento, de compromiso, de solidaridad y de seguir juntos en nuestra lucha común. En este propósito reitero nuestro profundo rechazo a todas las medidas coercitivas extraterritoriales y de bloqueo que intentan lesionar la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano. Quiero reiterarle finalmente, estimado hermano presidente, nuestro sincero agradecimiento a su excelencia, a su gobierno y el heroico pueblo venezolano por su distinguida invitación y por la tan calurosa acogida y generosa hospitalidad, así como por la sólida y firme posición de principios en apoyo y solidaridad con la causa de mi pueblo. Nos hemos sentido y nos sentimos en casa. Nuestra presencia en este honorable salún, salón Ayacucho y que simboliza la última gran batalla conjunta de los ejércitos libertadores que selló la independencia contundente del dominio colonial nos, nos llena de emoción, nos, nos emplaza y nos compromete con la victoria Para concluir, en el décimo aniversario de la siembra del comandante y presidente Hugo Chávez quiero evocar su pensamiento de inspiración y sus palabras de aliento al convocarnos a todos, y cito Aquí no se rinde nadie Aquí no se cansa nadie Rendirse es traición Cansarse es la falta de conciencia El que se cansa de, la, de una lucha es que no tiene conciencia por más dificultades que haya en el camino, muchísimas gracias, hermano presidente. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Querido compañero Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui y secretario general del Frente Polisario para la Liberación Nacional. Compañero Mohamed Sidati, canciller saharaui. Compañera Fatma Megdi Hazan, ministra de Cooperación de la República Árabe Saharaui. Compañero Mohamed Salem Alit Erweri, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Venezuela. Compañero Mohamed Shruk -Laborib. ...embajador responsable de las relaciones con América Latina... ...toda la delegación, bienvenidos, compañeros... ...canciller de Venezuela, Iván Gil... ...ministros, ministras... ...viceministros de Relaciones Exteriores... ...compañera primera combatiente, Cilia Flores... ...de verdad nos sentimos... ...muy complacidos y felices de que nuestros hermanos árabes y africanos de la República Saharaui y del Frente Polisario estén acá en nuestra patria. Estén haciendo esta visita tan importante en el momento en que se hace para ratificar nuestros lazos de hermandad, de cooperación, de unión, para ratificar la admiración mutua entre nuestros pueblos que luchan por la libertad, por la justicia, por la verdad. Esta visita tan importante, como le he dicho al Presidente, de la República Árabe Saharaui, esta visita tan importante, presidente Brahim Ali, para ratificar la posición histórica, decisiva, única y absoluta de la República Bolivariana de Venezuela de apoyar la autodeterminación, la independencia y la solución ...del tema del pueblo saharaui, pueblo árabe y pueblo africano, que tiene derecho a su tierra, a sus tierras históricas, a su autodeterminación, a su independencia. En el mes de mayo se cumplen 50 años de la fundación del Frente Polisario para la Liberación Nacional... ...allá en 1973... ...años en que muy jóvenes... ...casi niños... ...compañero presidente Brahim Gali, ...casi niños escuchamos... ...los testimonios... ...casi míticos... ...de un pueblo... ...que combatía en el desierto del norte de África por su derecho a la tierra, a la vida, a la democracia, a la paz, a la autodeterminación. El pueblo saharaui llegaba hasta esta juventud venezolana, esa juventud tierna que apenas comenzaba a levantarse, llegaban los vientos de rebelión, de combate, de batalla del pueblo saharaui. Venezuela ha tenido una posición histórica y nosotros la mantenemos hoy más que nunca. Que se respeten las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y se le dé al pueblo saharaui el derecho a decidir su autodeterminación. Son posiciones muy claras, contundentes y firmes. Es la posición correcta y justa de los pueblos que admiramos la lucha por la libertad, de los pueblos que admiramos la lucha por la independencia, de los pueblos que admiramos las banderas republicanas y populares que levantan los pueblos del mundo, de los que estamos comprometidos ...hasta con nuestras propias vidas... ...con la causa árabe, con la causa africana... ...con la causa saharaui... ...con la causa de los pueblos... ...que luchan por su liberación... ...tenga usted todo el apoyo... ...presidente Brahim Ghali... ...todo el apoyo... ...hemos entregado... ...a usted... ...como presidente... ...de la República Árabe Saharaui... ...la condecoración Libertadores de Venezuela... ...para que usted lleve hasta los territorios saharauis... ...esa bandera tricolor de ocho estrellas... ...y esa condecoración que lleva el espíritu... ...guerrero de nuestros libertadores y nuestras libertadoras... ...pero además le hemos entregado... ...como homenaje al pueblo saharaui... Le hemos entregado al presidente Brahim Ghali una réplica del sable, de la espada del libertador Simón Bolívar, que utilizó para dirigir personalmente la batalla y la victoria de Carabobo el 24 de junio de 1821. Hemos entregado en sus manos la espada de Bolívar para que esa espada esté allá, al lado del pueblo saharaui, dando las batallas por su libertad, por su independencia, por su autodeterminación. Es una gran carga simbólica de unión ancestral, de unión desde la raíz de identidad de las causas de lucha de nuestro pueblo, Hemos firmado 11 documentos de cooperación integral que tenemos nosotros que garantizar, Ministra FACMA, Ministro Mohamed, tenemos que garantizar, Ministro, Ministra, que cada uno de los documentos que hemos firmado se convierta en un plan de cooperación pueblo a pueblo, de manera directa. Hemos firmado documentos para la cooperación en la educación, para compartir experiencia. Y le decía yo al presidente Brahim Gali que estamos en las para que ...de manera especial de la República Árabe Saharaui... ...vengan cientos de estudiantes... ...a formarse en carreras universitarias... ...en Venezuela... ...serán bienvenidos... ...lo más pronto posible... ...están las puertas abiertas... ...para que estos documentos que hemos firmado... ...en materia de educación... ...se ejecuten... ...se viabilicen... ...se hagan realidad... ...y poder nosotros... ...compartir también... ...compañera ministra Facma... ...toda la experiencia educativa... ...de la revolución bolivariana... ...toda la experiencia... ...pedagógica... ...con... ...la experiencia que ustedes con el pueblo saharaui... ...desarrollan día a día para... ...los niños, las niñas... ...y la juventud... ...hemos firmado... ...acuerdos importantes... ...en materia de agricultura... ...y... Allí hemos conversado en proyectos de gran envergadura que el presidente Brahim Gali va a estudiar con su gabinete. Solamente les ratifico, presidente, lo que le he dicho en privado. Estamos listos y dispuestos para abrir proyectos de producción agrícola en tierras venezolanas, ...con hombres y mujeres que vengan como migrantes de la República Árabe Saharaui... ...a trabajar la tierra, a producir y que todo ese producto vaya para el pueblo saharaui. Hemos firmado acuerdos también en materia de pesca y agricultura. Allí hemos acumulado una experiencia bien positiva... ...que estoy segura que va a ayudar, estoy seguro que va a ayudar... ...a compartir esta experiencia con el pueblo saharaui... Hemos firmado también acuerdos en materia de cultura para unir nuestro arte, nuestra música, nuestra poesía, para unir todas las expresiones de las artes y la cultura venezolana, suramericana, con las artes y las culturas árabes y africanas y saharaui. Hemos firmado también importantes acuerdos con el Ministerio de Aguas de Venezuela. También para nosotros aprender cómo ustedes en el desierto allá del África hacen para garantizar el preciado líquido y poder compartir y activar experiencias importante. También hemos firmado acuerdos en materia de salud para formar médicos en Venezuela, para compartir experiencias de salud pública y para, bueno, hacer un esfuerzo superior y llevar adelante la cooperación en materia de salud que benefician a ambos pueblos. Así que, a las excelentes relaciones políticas, diplomáticas, humanas que tenemos, tenemos que garantizarle excelentes relaciones de cooperación integral en términos prácticas y que los pueblos venezolanos y saharauis reciban... ...esa cooperación de manera directa. Ese es nuestro mayor empeño, presidente Brahim Ali. Saben ustedes, queridos compañeros saharauis... ...que la las la causas del pueblo árabe, las causas de los pueblos africanos... ...y de específico y particular, la causa del pueblo saharaui... ...es la causa del pueblo guerrero del pueblo rebelde, del pueblo revolucionario de Venezuela. Aquí en Venezuela siempre tendrán nuestras manos, nuestros brazos y nuestra hermandad. ¡Que viva la amistad del pueblo saharaui y del pueblo de Venezuela! ¡Que viva la resistencia heroica del pueblo saharaui! ¡Hasta la victoria siempre venceremos! venceremos. Muchas gracias, presidente. Bien, allí tenían las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ha mencionado, nos sentimos complacidos de que nuestros hermanos árabes y africanos estén en nuestra patria y en esta visita tan importante para ratificar nuestros lazos de hermandad entre los pueblos que luchan por la justicia y la verdad.